Y la mujer te la condena a Prieto si tú eres más Prieto que ella, que el tiempo estaba hablando de Prieto. ¡Ay, es Prieto! Entonces, señor, me diría la de las nenas ser jacistas también. La rolita no vaya. Porque tiene la cara, me pide, un muy que se se manguen. Manguen. Ella me dijo que. No digas ella. Ella está mirando a que ella. No importa. No, el pueblo de de abajo. ¿Qué es El pueblo de los de abajo los de que Ella dijo que cuando llega a a ¿Qué ¿Qué aquí 哇